Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hola Gaby, ¿Cómo, ¿cómo vas? Muy buenas tardes Pues aquí preparadísimo para dar espadazos Que es lo que me toca a mí ¿Eh? Espadazos, sí, sí, sí A mí me toca sigilo, en teoría, ¿no? Yo no lo he probado a Spy 2 todavía Ahora veré lo que me encuentro Y... Y eso, que estábamos comentando antes de empezar Que yo no sé qué pasa hoy Que es el día de los estrenos O sea, no, no había otro día que hoy Hoy salen 800 juegos y no solo en Quest, sino en PC también. La verdad es que PlayStation VR creo que no sale ninguno, ¿no, Gaby? Ahí sí que está la cosa... En PlayStation, en PlayStation VR este mes de noviembre no hay ninguno previsto, excepto el pack de música de The Weeknd para Beat Saber y el pack de rompecabezas de Pudding Places. No hay ningún juego previsto para este mes de noviembre. Y ya queda poco de noviembre, un par de semanitas. Sí, sí. En claro. las haber sorpresas, pero creo que no en PlayStation VR. Uh -huh. Bueno, pues, pues tú estás listo. ¿no? Yo estoy para calentar. Yo me tengo que poner de pie, que es lo que manda el juego. Venga, me me vamos a, a empezar con Broken Duelos de espada de uno contra uno para un jugador y también multijugador. Vamos a ver. Que este lo ha lanzado Dentro. Trebuchet con, y, lo, y lo edita Fast Travel Games. Eso es. Vamos a ver, instalados, ah, aquí está. No sé si se me ve bien, aquí centradito. bueno, voy a apartar la silla, el home, y ahí, ahí. Trebuchet, que son los de Boss VR, de Winds and Leaves, juegos muy, muy diferentes a, a este. Este digamos que es una mezcla entre Until You Fall y Blaston, pero con espadas, lo primero que hay que hacer es calibrar estirando así los brazos, para comprobar que no vas a golpear ninguna pared, porque te lo avisan, y ganar esta espada como si fueses el rey Arturo. Broken Edge, el filo roto, mira, ahí está el filo roto. Venga, este es el menú, las opciones pues, a base de espadazos se escogen, Les voy a enseñar porque tienen muy poquitas el audio, música general, calibración que es lo que hemos hecho ya, el idioma que está en español, que agarrar la espada sea con el botón lateral o con el gatillo y una un poco curiosa que yo no había visto nunca que es preferencias de análisis. Ajusta tu preferencia sobre la recopilación de datos a través de Unity Analytics. ¿Podemos compartir los datos o no? Bueno, yo lo voy a dejar aquí, ¿no? Y ya está. No vaya a ser, ¿no? No quiero compartir, no quiero compartir datos, no quiero compartir datos. Entonces, luego tendríamos la opción de jugar individual, un jugador, la opción multijugador y el dojo, el entrenamiento, que si queréis eh, lo voy a poner, doyo para que veáis que podemos escoger entre tirano, que ahora mismo está bloqueado, porque he jugado un poquito pero no mucho, podemos ser un caballero medieval típico, un duelista que es una especie de D'Artagnan, podemos ser un bárbaro que tiene un espadón que nikonan un guerrero persa, que va con dos cimitarras, o un samurái. Voy a empezar por el caballero para que veáis cómo es el entrenamiento, el dojo. Ajá. Uh -huh. Tiene, tiene su uso, o sea, vale. no hace falta jugar multijugador, tiene una historia, ¿verdad? Una campaña... Bueno, tiene una campaña para un jugador que es ir enfrentándote a unos y a otros ir avanzando cada vez más difícil. Pero tampoco es que tenga una historia así del de bien contra el mal ni nada por el estilo. Tampoco tiene colisiones, que es algo que a mí me decepciona un poco. Sí, por el tipo de juego, ¿no? Que tengas aquí un... Bueno, que tengas aquí una espada y un escudo y armas y no tengas colisiones. Coge la espada de tu cadera. Pues cogemos la espada de la cadera. ¿Eh? Usa las dos manos. Uy, venga, se cogen a dos manos algunas armas. Vale, bien. En lo que es el coge las espadas. Tiene, tiene peso. Es, es, es, es, es agradable. ¿Tiene peso el arma? No. Pues mira, voy a coger la espada pequeña y os lo voy a decir. A ver si, si voy a cogerla. Ahí está. Pues no hay diferencia, la verdad. No hay peso. Vale, Luego, no cuando tomo. coja el arma del guerrero, os diré. ¿Eh? Ahora saca Pues tendré que meter una espada. ¿Dónde está el escudo? A ver. Ah, vale, metí unas espadas. Y el escudo que lo tengo aquí. El escudo se saca cogiendo del hombro. ¿Eh? No, no te muevas tanto, Gaby, que dice por aquí que. Ah, vale. Pero fijaros, no tiene colisiones. Una lástima que no puedas golpear aquí el escudo. ¿Eh? Pues sí, eso mola. O sea, mola golpear que... Vale. Ahora nos va a explicar cómo exaltar la espada, que es una mecánica básica, que es hacer que tu espada sea más poderosa. Y cada guerrero tiene una forma de exaltar la espada diferente. ¿Eh? O sea, esto hay que aprendérselo. En el caso del caballero medieval es apuntando hacia él y veis que le salen llamas. ¿Eh? Digamos, como amenazándole con el filo de la espada, exaltas uh -huh. la espada. ¿Eh? Con otro tipo de guerreros es diferente. ¿Y eso hace que quite más...? Que quite es más, la espada o qué? más poderosa, eso es, la espada es más poderosa, golpeas más, más fuerte. Bueno, ahora se acerca el, el guerrero, no nos movemos del sitio, o sea, es, es, hay que estar quieto en una posición. Y el enemigo se va acercando y lo mismo, luego el enemigo se acercará a golpearnos a nosotros. Pero cuando te atacas acerca al enemigo también, dice cuando yo no, no, cuando yo, yo ataco estoy quieto, yo no me puedo avanzar. No sé si... Antes os he dicho que es un poco como blastón. Estás sí. quieto en una posición fija. Y no puedes... Digamos, no esto no tiene ni teletransporte ni movimiento libre. Estás fijo en una posición. A ver, todavía, no, todavía, todavía no estamos viendo... Porque es que... que <risa> comenta por el chat, no me gusta el juego. A ver, todavía no estamos viendo el juego todavía. Es, este es soy... el, el tutorial. Es el tutorial. <risa> <risa> es el tutorial. Eh, tampoco... Saltamos la espada y hay que golpear primero la espada del enemigo antes que el cuerpo. Y veis que las espadas se van rompiendo, tardan en generarse, tienen una barra de salud, podría sacar el escudo y protegerme. Uh -huh. este es el tutorial, si queréis y si puedo, a ver si consigo dar al botoncito y salgo al a lo que sea la campaña Sí, eh. empiezo a repartir ahí, sí, que sí. veamos la acción es. <risas> Venga, vamos a salir y ahora probaremos a jugar multijugador, a ver si ya hay gente ahí, como el otro día eh, era molas, estaba petado mira, voy, a, 100. voy a jugar el individual primero eh, mira, voy a coger ahora el bárbaro que tiene un pedazo de espada, pero vamos gigantesca a Conan ya, fijaros el pedazo de espada esta hay que cogerla con las dos manos sí o sí, el escenario cambia en este caso me enfrento a un samurái y en ¿Esto este es la ca caso para ¿esto, esto es la campaña en teoría esto o ha puesto algo en campaña, la teoría? Esto, esto, esto es la campaña para un jugador y en este caso la exaltación de la espada al volverla más poderosa es blandiéndola de izquierda a derecha lentamente claro, mientras él tiene ahí unas katanas bien rápidas ¿eh? Claro, si le rompe la espada, tarda en generarse y este se va acercando. Eh, si le golpeas a él, retrocede. Lo que hay que hacer es golpear su espada. Al enemigo realmente no lo vences hasta que se queda sin arma. A ver, tengo la espada saltada, Bien. A ver, acércate, acércate, acércate. Venga. A él ya le queda muy poquito, creo, o me queda muy poquito. hoy. Dios, a ver si lo tuyo, el tuyo, Ay, la, ay, la, ay, no, no, estoy. Estoy fatal, yo. Uh, es la arriba, la tuya, me Voy ¿no? a morir. Sí, sí, la naranja, voy a perder, voy a perder. <risa> venga, venga, me he recuperado. Él, si me da un golpe, estoy muerto. Yo le tengo que dar todavía 3 o 4. Venga, muy bien, muy bien, me he recuperado. Victory, Victory, pero del, de, de, de, del ninja, ¿eh? Digo del ninja. Ah, de, vale, sí, del sí, samurái, que... Pero que te que tiene como varias rondas o qué? que no, no entiendo ahí Sí, tiene varias rondas. Tiene varias rondas. Es muy... Es, eh... Si habéis jugado a Blaston, Aquiles con armas de fuego, pues este es... Con armas... Sí, Blastón es que tenía distintos tipos de armas y cambiaba así un poco la, la mecánica y demás. Sí. Pues ahora estoy completamente indefenso, porque este no tiene escudo ni tiene arma secundaria, así que el samurai me ha matado. ¿Eh? Vamos al menú principal y... Si Vamos a ver si encuentro a alguien sí, en el multijugador. Sí, dale, dale al multijugador a ver venga. si hay suerte. Vamos al multijugador. Eh, unirse es eh, crear una pantalla, una partida, para que sí. venga un amigo. Unirse, si tuviera un código para unirme a una pantalla, una partida ya creada. Y clasificatoria, pues buscar a alguien online y voy a coger el bárbaro. Venga. Y ahora vamos a ver si tenemos suerte la iniciada buscando partida ¡Partida encontrada! Bueno Ya, bueno, ya bueno. hay alguien que comprar el juego Lo más son los desarrolladores <ríe> Que no <ríe> estos, estos días, mira, hola Hello Este ya es de verdad Mira, mira, se me vacila ¿Qué? Eh, ¿Qué? Eh. Y salta joder, joder. Este sabe, tú. Este iba jugando desde antes de ayer. Dios. Oh, Hombre, papelo, eh. Mucho no debería saber. A menos que sea otro como nosotros haciendo un directo. <risa> Joder, pues me hago ha dado dos espadazos y me ha, y me ha matado. <risa> y sí, en guardia, en guardia. Yo sí en guardia estoy. En garde. <risa> Es que a lo mejor me he defender por lo menos. Él es muy veloz. Le he roto una espada. Claro, que de la mía queda poquito. Venga, recupérate, espada. Ah. Yo tengo un golpe más para perder y ahí le tengo que dar dos. Así que la cosa está complicada. Creo que he muerto. A no ser que consiga, no sé, no tengo ninguna arma secundaria, ¿no? ¡Ay! Joder. Me habéis, me habéis dejado de ver. No, A no, no. lo mejor me oís, pero me habéis dejado de ver, ¿no? ¿Qué has hecho? O sea, yo es que estoy arrancando yo de cargar... mientras. ¿Sabes? Que no ah, estoy ah, viendo. Car car cargarme el cable de un espadazo. Por eso no. Sí. <risa> lo estoy conectando. Y... Si está bueno, tu juego preparado, pues con el tuyo. Estoy preparado, ya estoy arrancándolo. Venga, pues, pues empezamos con Spy 2. Venga. ¿Eh? Dime si sale ya, Gaby. Sí, yo ya te veo, me voy a sentar. Vale. Bueno, mira, pues... justo a tiempo, eh. Le he dado un espadazo al cable. <risa> <risa> Estaba previsto. Tu nombre de perfil, pues Poe, el protagonista. Ajustar al ponte de pie hasta esa altura. Como voy a jugar sentado por las circunstancias, pues. Pues sí, mido 1.36 ahora mismo. <risa> qué bajito eres? De juego preferida, sentado ahora mismo. O Sabéis que no, no será. Para que me preguntan antes, tenía que preguntar primero si voy a jugar sentado de pie, pero bueno. Eh, pulsa el botón calibrar cuando te ha sentado. Bien, vale. Continuar. Selecciona el nivel de confort eh... Hombre, yo es que no quiero viñeta Pero quiero giro por grados. Pero bueno, lo voy a dar apagado y si no luego lo cambio Ah, vale, giro instantáneo Recarga manual por favor y más en un juego así tranquilo de sigilo que ni siquiera bueno de sigilo vamos a ver si dificultad normal si un poco historia será pues, para disfrutar más de la historia, sea más fácil, digo yo bueno, así que te lo dice, experiencia equilibrada y el otro está diseñado para jugarse, bueno sí, que normal, continuar. Pues vamos a ver, seguramente te hago un tutorial o algo, posiblemente, me imagino. No sé si veis que tiene subtítulos. ¿Gabi? Se ve, ¿no? Sí, sí. Ahí te coge el mando. Tengo brazos, bueno, antebrazos. <risa> Usa el botón de agarre. Vale, me acabo de convertir en una carcasa como en estos drones. Y ahora me veo allí. Eh. Igualmente no tenemos cuerpo completo, al menos aquí. Que mire detrás de mí, ya he empezado. fácil notar si tiene el renderizado fobite, que se predigo el estático, ¿no? y, y lo tiene, se nota por arriba. Esto si lo buscas, claro. Ah, ¿eh? Aunque hay otro ¿Y juego, si, lo buscamos, si lo buscamos, lo notamos todo. ¿verdad? Oye, qué curioso esto en modo maqueta. yo es que pedazo de brazos que tengo. Pues será un mecha un robot gigante, Puedes freír esto por nosotros, pues. <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal las sensaciones, de momento, el estar ahí? Pues de momento, bien. La verdad es que esto mola. exacto el... o sea, es que la el tipo sin maqueta en VR mola. Lo que no sé es que tengo que hacer. Ah, que que me los cargue, dice. <risa> Hostia, Que los frías, <risa> sí, sí. Que te los cargues. Pum, es como si <tose> fueras en plan, <risa> ¡Dios! ¡Hala! Pero eh, ese ¿Viste? es grande, ¿o ese qué es? Ese es otro Hola. ¡Ay, mira, ¿Tiene pero colisiones? O sea... Sí, bueno, el muñeco sí Es que no quiero reventar la mesa, lo que es mi mano parece que no, no Pero los centros no, parece que sí, entre ellos, sí. ¿no? Eh? Sí, sí yo sé eso qué es? ¿Aquí está arriba ¿Pero esto qué es? Me recuerda como, sí, sí. como Ant-Man <risa> eh, A mí me está recordando a, a Fisherman Tales por cómo juega con las escalas Sí. Monigotes pequeños, grandes, otros pues... más grandes. Bueno, esto es una intro, que el juego no es así realmente. Eh, ser... Siempre advertimos ser... que... que normalmente jugamos estos juegos desde el principio, pues la intro, el tutorial, que siempre es la parte más aburrida de, de los juegos. Vamos a ver. Cargando, ¿eh? ¿Qué tal pues... es el juego en sí? ¿Sí? No. Voces en inglés, eso sí. Sí. Bueno, por lo menos tiene su título en español, que, que está genial. El primero salió en PC y en cambio el segundo salió solo en Quest. En Quest 2. Oye, mira, ahora ya parece que estoy... Vale, ya estás ahí. Va una prueba de movimiento. Vale. Sí. Bueno, esto es el tutorial. Sí. Así de primera diría que se ve mejor que el uno. <ríe> Al menos de lo que recuerdo. Tampoco lo haya jugado ahora mismo recientemente. Podemos correr, lo típico de... Bueno, como habéis visto, me sale un icono y entonces viene hacia ti automático. Lo que tienes que hacer el gesto de, de que te creas. El missile va a lanzar de la And security las puertas disabled. Nice one eye. Bueno, la verdad es que esos modelos de esos vehículos cantan un poquito en cuanto a calidad. Gráficamente no estamos ante Red Matter 2, ni mucho menos. No, no, no. no. Ni, ni ante Gumnat, por ejemplo. A ver si me entro yo okay. Dice, mantén presionado el gatillo con la mano vacía Y me sale aquí algo Dice, tira de la palanca hacia atrás ah, Para la hacia estar más. Suelta para disparar un dardo Ah, mira, mira, mira, mira, mira, vale oh. ah. Vale, tienes una especie como de arco De ballesta en la muñeca, ¿no? Disparas dardos sí. Usa el botón de agarre para coger Más munición de la caja ¿Qué era bien. A, a, Al pecho lleno. Bueno, esto supongo que es tutorial, ¿no? Porque. ¿Tutorial? <ríe> ¿Qué pasa? ¿Estoy corrupto? Entró un virus! Sí, digo que estoy en trance. Reparaciones inmediatas. Ahora tienes que repararte el brazo. Hola. Ah, y verás a casillo. Ah, mira, mira. mira ah, mira. y te reparas estas cosas rojas. Ah, y en otro brazo también tienes... tienes sí. Ahí infectado. Bueno, Oye, ¿esto pues no está mal? Es... Sí, no está mal. A... A ver, es interactivo, es inmersivo. En vez de tener que te den golpe y te tengas que esconder para que te recargue la vida. Está bien. Células de energía. Para reponer la carga de tu armazón. Guay. No parece que salte ni agacharme. Si te agachas con el stick derecho pulsándolo. Vale, visión spy. Bueno, estas mecánicas para ir con sigilo que ves a través de... Bueno, es como, como visión nocturna o algo así. Ah, sí, sí es como, en, como sí, es zona oscura. oscura. Lo que sea, no, que no me gusta no seas... es que mantener el gatillo y si tienes que girar es un poco incómodo. Porque suelta el gatillo se, se apaga. Puedes cambiar la activación entre mantener pulsado. Ah, que lo puedes cambiar en los ajustes, vale. Para lo que, no, que acabo de decir yo, lo puedes cambiar es que solo le des una vez y se quede pulsado. Vale, esto ya lo he descubierto yo. Bueno, yo me he quedado así de momento no me ve pero este no se va a quedar vivo no David ah no tengo balas bueno <ríe> la munición si, sí, así ya tengo aquí bueno, en teoría se supone que eso era la munición pasa pues el, el mejor resultado de la misión ta, ta, ta. o sea, bien, que, te, que te, vale. te invitan a que el sigilo tengan más puntos te, por hacerlo con sigilo te, te animan a hacer las cosas con sigilo, está bien que en un juego de sigilo y sí, por lo menos el tutorial este mmm, está bien, ¿sabes? Por lo menos de momento, acuérdate en bolas cuando empezamos la otra vez, ¿eh? que no sabía ni qué iba a hacer. La herramienta de reparación puede usarse para derribar enemigos. Vamos a probarla. Ajá, vale. O sea que sacas ahí la llave inglesa esta cibertrónica. Oye, oye ¿qué pasa? Y... Cuerpo a cuerpo también puede golpear. Ah, pero que no lo... Bueno, sí que... Y también con los puños, vale. Se está explicando simplemente. Bueno, si no que internet. ir ahí... Bueno, ya lo probaremos. Vale. De... Se me recuerda Metal Gear Solid 1 con, con, con estos gráficos. Pues bueno, no sé si es un bueno o un mal recuerdo, pero a ver, a ver esa puerta cerrada. Restaura la corriente del ascensor. Restaura la corriente del ascensor. Ah, oh, pues... Ah, que tiene escalada también. Bueno, la escalada. Sí, no, como no, cualquier otro juego. No, no, no. Agarre, no no como bueno, cualquiera ya hay otros que no son nada buenos. Aquí, hombre, las poses de mano de, de a sí. no son perfectas, pero. ay a ver, por favor, súbeme que, que, que voy sentado ahora. ahora. Vale, supongo que tengo que agacharme y abrir aquí. aquí te está abajo. Ah, y... no tienes nada. Ah. Ahí, ahí, tienes enlaza. Vale. Ok. Ahora eres John McClane en la junga de cristal. Ah no. Vale, ahí, tiene, ahí tienes la, la energía, el interruptor. Ah, de momento en mi primer yo quitando que, que gráficamente no bueno, sea un, un Hard Life Ali, por mm -hmm. decirlo, ¿no? pero oye. Y la música no sé a si mí la escucháis, me... pero me, me gusta la música también. Sí, yo te, está, te, te, iba, te iba a comentar que el, el, el, lo que es el audio, el, los efectos de sonido me están gustando. Son, son oídos metálicos cuando caminas la música la ambientación las voces una lástima que estén en inglés pero a ver, ahí se falta una pista o sea más que esto del dardo prefiero ya llevar una pistolita bueno a lo mejor luego se, la, la coges o quizá con el otro tipo de, de armadura que llevas o de sí porque hay diferentes diferente y también tiene una campaña cooperativa que no es el, no es la campaña principal son varias misiones para jugar en cooperativo que, que tiene que pagar que me hacer un spire para activarlo. Menu, possess, te te a hacer como lo de imprimir carcasa. Poseer. Poseer. the <risa> ¡Infernal! Ah, bueno, Estaba allí, ¿no? Y acabo de poseer otra unidad. ¿Un buen Nossmaker? Los espectáculos Spike crean una unidad que puedes controlar. Sin embargo, hacerte con ellas. Reduce tu rendimiento en la misión. Ah, contra más utilices, menos puntos te dan. Bueno. Venga, vamos acá. Uh, cuidado, cuidado. A ver, un segundo, si ¿sí puedo hacer esto. Ah, mira, tiene esto que te echa para atrás la vista. Eso no me mola. O sea, lo digo, lo de que no. Me fiero un fundido. De cuando te acercas a los límites. a los guardas que están patrullando O sea que puedo marcar los enemigos Con la vista Con esta vista Marcado, marcado no. Ajá Marcado, marcado Y ahora como veis tienes el cheto de de que los ves a través de las paredes pero bueno, esa es la tecnología que tenemos tampoco si me veis que voy a no un juego cuidado a veces por no darle a la mesa y esas cosas, ¿vale? Que ya casi reviento la otra vez el micrófono de momento este juego es tranquilito, supongo que tendrá a lo mejor momentos de acción, pero al ser un juego como ahora, ahora de cuando... Claro, sí, sí. efectivamente. Eh, a mí de momento ya me está gustando más que la primera parte que sí, fue un a, poco... a mí también, a mí también. Sí. Me voy lleno. Llevo nueve balas de esta cosa. Y vamos a intentar hacerlo con sigilo. Escalar ofrece una ventaja táctica. O si queréis, pruebo a, a, a, a, a... Bueno, vamos a hacerlo bien. No, sigue, sigue, sigue. Son solo y, es solo y media, o sea que vamos bien de tiempo. Eh, se me ha caído. Se me ha caído sí. una...? Algo que en VR no está del todo solucionado, que es qué ocurre cuando llegas al final de una escalera. Sí, te hace teletransporte o algo así. Si me, bueno, no sería Sí, la eh, es lo, eh, es lo, yo creo que es la, la solución sí, de, mejor, la mejor, quizá mejor, no sí. la más realista. Pero, pero hay muchos juegos en que no terminan de, de, de funcionar bien. Y uno de ellos, por ejemplo, es Bomb Lab, que me, me volvía loco. O incluso Halla y Fallis, Sí, totalmente. Hoy lo sí. que he dicho! Uh. De aquí podría dispararle, pero vamos. vamos. Pues no hemos dicho precios de ninguno de ellos. Voy a decir 10 euros. De Spy, el broken ¿no? ¿No? Edge 10 eurillos Eso es. Y Yo este, Spy, no, este no dos. me acuerdo. Ahora lo voy a mirar. Que no estoy seguro. Joder. Esta es otra de las cosas como dices tú. Cuando, cuando me salgo, se queda sujeto arriba, ya me dirás cómo pasas. El Spire 2 creo que eran 30 euros y ya está estaba viendo 7, que... 29. Que hombre, una persona normal yo creo que lo no quería, ¿no? Haciendo así... Eh". <ríe> Pero bueno, esto es... Spire es... 2 estaba, estaba en pre-compra por 27 euros o algo así, ahora está ya a precio normal 30 euros, 29,99. Y el Broken Edge, lo que ha dicho tú, 9,99. ¿Cuánto ha dicho que vale este? el Broken Edge? 30, 30 euros. 30, bueno, no está mal. No, no, no está mal, no sé en qué sentido lo dice. No, me refiero que no es muy caro tampoco. No, hombre, la mitad que el Horizon Call of the Mountain... No, no, no. ¿Qué dices, el Horizon Call of the Mountain son 70? Por eso. Este es la mitad, menos de la mitad. Las balas tranquilizantes de Sines pueden desactivar los empalmes de corriente. Eh... A ver, el, el, el Broken Edge con amigos puede ser divertido y eh, también al principio Blaston que es un juego al que se parece mucho bueno, era, no. era flojito y luego lo fueron mejorando, habrá que darle una oportunidad al Broken Edge no, pues no si tiene... de los 5 minutos que lo ha jugado hoy no eh. tiene una gran animación esto de reventar esto pero bueno mira, vamos a hacer como en de quitar los láseres <risa> Hoy... Hoy voy, a, voy a decir lo que diría Oscar, me habéis dejado el juego malo y os habéis quedado con el bueno y se pulsa el botón B para activar el instinto Spire y ponerte detrás de la torreta como de hecho está, eh, estamos todavía como en una especie de largo tutorial a ver, a ver. ya la primera misión bueno a ver tengo que usar el modo este que es el modo podemos decirlo cámara lenta tiempo bala Dice uh -huh. que, que dura muy poquito Cuidado, eh, cuidado no la líes, no la líes. A a eh. Ah, vale, vale. vale ya la sale, ¿no? Bueno, la ha apagado o algo así. La carga es para esas cosas que he activado y por pues si te quitan vida. Esas unidades que voy cogiendo. Una de las cosas o ventajas de tener esta calidad gráfica, que no es tampoco muy allá, no está mal, para ser scuent, me refiero, es que no se ve borroso a lo lejos, no se. parece ser nítido. Va... Ponte detrás de un guardia, levant... llévate la mano. A la boca. Ponte detrás de un guardia. Llévate la mano a la boca, que me la llevo yo o se la lleva él. Será él, ¿no? ¿O qué? A lo mejor está mal traducido. O, o pulsa Ah, va? Vale, vale, ya entiendo. Put your hands up. Be gentle. Don't hurt me. Don't hurt me. Where are your friends? Oye, tiene. Empty your pockets. Oye, O sea, hay que saber inglés. Get down on the ground, ¿Te hombre, te lo está diciendo ahí. La frase. Drop ah, your weapon. Hombre, ¿qué sabe? hombre, no sé, tampoco yo soy una, una máquina pronunciando, ¿sabes? Joder, pero oye, mola. Sí, esto es curioso, lo puedes hacer con comandos, pues si no quieres decirlo. Eh, recoger. Usa el botón de agarre para coger un arma de cierta distancia. Sí, sí, pero no veo que me marques el arma, tío. Hola. Joder, quiero el arma. No, este ¿sabes? creo que no la ha soltado. Le la, la, la, la, que la suelte y creo que no la ha soltado. A ver. La tiene ahí agarrada todavía. Puede ser eso, eh. No sé, eh. Roger weapon Ah, joder, pues tenía razón. Ah, ves, mira, mira. <risa> era eso. Era eso. ¡Ah! Oh, ahora ya tienes arma. Bien, bien. Dale, dale. Venga. Oye, pues es intuitivo, eh. ¿Ves? O sea, como bueno, sería la vida Carga ¿eh? manual. No sé ya, si tiene bien. para martillar el arma. ¿Viene? Oye, no he Modo automático... No... Ay, joder... Mierda. Bueno, vamos a hacer lo que nos dice. ¿Qué me está diciendo? Que me los cargue, supongo, ¿no? Ah, mira, esta es para martillar armas. Con estas miras metálicas es un poco difícil. Tengo que hackear el arma O reparar, o algo así. Dice, falta pulsar el gatillo para piratearla. Entonces, coge la herramienta. Tiene, tiene como un ah. minijuego, ¿eh? ¿Se va moviendo? Sí, sí. Sí, sí. A ver, si me ha fallado. Pero realidad, sí, porque de... lo ha dado al micro. sí Creo que ha dado al micro. De... A ver, a ver. Sobre el punto del viradero. ¿Qué pasa? Ahora no va. ¿Cuál es el punto de pirateo? Ahora, ya empezamos con cosas raras. Me <risa> han expulsado <risa> el gatillo sobre el punto de pirateo para desbloquear el arma ahora ahora no es que, es que fa... no sé si fallas porque te has bueno ahí, ah, ahí. joder vale es que tienes que sacar la el, el electricidad el arma o no ahí, ahí, ahí. antes lo has hecho la primera ah ahora. Sí, sí. No sé que para no, es ya es ahora. ahora no va Bueno, son y 40 por si quieres quitar, dejarlo aquí y... Espera, déjame que pase esto, eh. Ahora que tengo y, la acción, me y... ¿no voy a quitar la, la acción. Si sí. sí, yo, sí, yo ya sabía, por eso te lo digo. Pero... O, o si quieres enseñar algún otro modo rápido o... Hoy Vamos a ver, tío. No puedo cambiar de arma, El lado, ¿no? Bueno, le he puesto que era derecho. Espera. Aquí te dice Rojis que espera a que se recargue Porque te has quedado sin carga En la herramienta, ¿será? No, si esto va todo el rato No sé, yo... No lo estoy jugando Bueno, sí que es verdad que se apaga Bueno, yo creo que hay que dejarlo, ¿eh? Pero espera, dame una oportunidad más, no quiero que es un poco inútil <risa> Bueno, más inútil he sido yo que he todos los combates con las espadas y encima le he dado al cable y me he desconectado. Reinicia, reinicia. Pero qué paranoia. Las... Estas son. Mira, he dicho antes que era intuitivo, retiro lo dicho. La barra, la barra azul de la derecha, espera que se recargue, te dicen por aquí por el chat. ¿Qué barra azul de la derecha me está cortando? Si lo haces así no vale <risa> ah, dale, dale Ríndete tío, tío, tío, Ramón, tío, ríndete Voy a pegar un tiro yo con lo bien que ibas, que así lo resuelves a la primera yo, yo es que no, yo creo que esa queda bugueado, eh En fin, voy a ver si puedo hacer otra cosa sí. Abortar Abortar, aborta, <risa> aborta misión, aborta misión, aborta misión ¿Qué ha hecho? No sé qué ha he hecho Abortar, ¿Eh? abortar ¡Eh, eh, eh! Estaba bugueado, estaba bugueado Coño, ¿en serio has visto que habrá ido a la primera? Sí, sí Hoy no cenamos <Beneientes> Tranquilo, que ya solo quiero hacer. Quiero. No, o sea, he visto un poco de ¿eh? ese giro y ahora vamos a ver cómo se va, saco. No do tengo insiste que el bugueado eres tú, eh. Oh. <risa> Mira, Dios, qué armazo. Está más afecta <risa> negativamente a tu rendimiento. Oh, qué pena. <risa> Hay que ser pacifista. Preguntaba por ahí por el chat de cuántas horas puede tener el juego y la verdad es que llevamos, no estamos ni terminando la primera misión tutorial y llevamos ya más de media hora. Así que yo creo que el juego dará para unas cuantas horas, más luego la parte multijugador, cooperativa. <risa> Va, eso no, eso no mola, que eso ni, O sea, eso tenía un tiro en la cabeza y muerto. ¿Habrá, ¿Habrá análisis de, de Spire 2 en real claro virtual un día de estos? No me convence mucho el, el Gunplay, ¿eh? <risa> Segur, seguramente porque lo está pensado para, ah, para ya, que vaya a ser Eso te pasa por no, por, por no abortar la misión. Eh, mira, mira, está de un tiro Sí, que, que, que aguantan No sé, me parece que lleven casco Esto ya es calo tú, tío No es, este, tío no... Mira, mira, mira, mira Mira mira <risa> <risa> Yeah, which way has taken damage. is our ticket to the surface. Call it Ahí se ha quedado durmiendo, como en el metal. <risa> bueno, yo creo que lo vamos a hacer aquí, ¿no, Gaby? Que ya me estás pidiendo el buen mensaje. Pues sí. <risa> bueno, ya vale. Ay. Y la gente preguntando si saldrá en, en PC, en Steam VR. Debería, y en estudio debería. no ha dicho. El estudio no ha dicho nada, el primero sí que salió Pero lo que estaba comentando yo es que luego Dejaron un poco abandonado la versión de PC Y se dedicaron a hacer mejoras en la de Quest Así que, bueno Ojalá salga en PC VR, ojalá salga en PlayStation VR 2 Y en Pico y en todas las plataformas Pero bueno Bueno, estamos viendo trailer de De, de Broken Edge De Broken Edge, es que, no que no ha convencido lo, a Nadie La verdad Pues yo llevo jugándolo toda la semana intentando que me guste, lógicamente jugándolo en solitario pues no me terminaba de enganchar, con un rival lo poquito que he podido jugar, pues está claro que mejorará la cosa, pero a mí que no tenga colisiones, esos, esos tonos color pastel y que sea tan lento, que no te puedas mover, que no puedas ir contra el otro jugador, no me ha terminado de convencer, yo ahora mismo me quedaría con Blastón y me quedaría con Until You Fall como juego de espadas, este... Tiene muchas posibilidades de mejora, por 10 eurillos se le puede dar una oportunidad, pero a mí no me ha convencido. No. Vale. Bueno, pues eso era Broken Edge, que hemos dicho 10 euros, y sigue PCVR y Quest, Quest 2. Y luego, pues el que acabamos de enseñar, que ha salido hoy también, había dicho que eran 30 o 35. 30, 30 euros, y 30, nueve 30 euros, bueno, si tenéis bueno 30 euros, ya sabéis. Luego, lo típico del referido y de los líos que tenéis por ahí, pues sale más barato. Eh, Spire 2, bueno, lo que es la parte de sigilo y tal, o ir poco a poco, al menos parece, parece divertido, por lo menos la entrada del juego. El juego, como ellos te dicen, tienes que hacerlo en sigilo gráficamente, pues diría que está un poco mejor que el uno, pero tampoco muy allá. ¿eh? Ya habéis visto los gráficos de mm. los vehículos que, joder, cuando he dicho me recuerda a Metal Gear Solid 1, uno. bueno, <ríe> no, no es holográfico, lógicamente esto está mejor. Entre, pero... entre el trailer y el juego hay mucha diferencia. ¿eh? Entonces... Yo es que acuérdate que los trailers ponía al menos, ahora mismo no sé si se ve aquí, pero alguno sí, sí. de los anteriores era capturado Mira, en PCVR, claro. Capturado, Entonces, capturado, en, capturado en PC. Pero vamos, ya visto... para que algún día salga en PC y no será la primera vez que no sale en PC pasó con Decline The, The Climb 2 que también ponía gráficos capturados en PC y nunca salió en PC bueno, este ah. sí que ha convencido ¿eh? te ha convencido a ti, a te ver, ha convencido va... a mí y me... también a la gente que está viendo eh no, no está mal, no tiene más mala pintas la primera impresión para mí es buena no me gusta mucho al final el, el tema de, del disparo también puede ser arma que he cogido sabes que... pero bueno no, no es que esté mal tampoco ¿sabes? Pero oye, de momento buena impresión, que eso es importante. Venga, Así que bueno. Este wow. le damos el aprobado. Y al Broken Edge, pues le damos un suspenso o un necesita mejorar. Correcto. Pues no sé si hay alguna duda por el chat o nos despedimos ya. Si no, bueno, nos Pero podéis dejar comentarios. Ya. Nos podéis dejar comentarios aquí, en el vídeo, en la web, donde queráis. Así que voy a poner por aquí la. Yo siempre vista. digo que mejoren la web. Porque al canal de YouTube pues entramos dos veces por semana o tres, no entramos mucho más. Así que si tenéis dudas, mejor abrir un hilo en la web o en el... Si es sobre un juego en concreto, pues ir a la, a la noticia del juego y dejarlo... Y dejar la pregunta allí. Y pues, sí. nada más. La verdad es que hoy, pues, avalancha de estrenos. Correcto, ya... Si sí, sí podemos, ya probaremos Lon y los otros juegos que nos habéis preguntado, pues, que, eh, que han salido hoy. Y va, y... Pero... Depende Iba, a decir, de los... Iba a decir Precisamente que el LON estoy mirando Y todavía no ha salido Pone fecha de lanzamiento 17 de noviembre Pero todavía no está en Steam eh, pero... A ver si al final se ha retrasado Quién sabe, no sé Hombre, yo si fuera ellos, la verdad es que lo retrasaría Y lo enviaría lo... <risa> Para que lo analice la gente Es que no sé qué lanzamiento están haciendo Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera Lo digo porque Bueno No No <risa> Hay manera bueno. de conseguir una key de, de long, una key de long, no ha habido manera, no contestan. Llamamos a la puerta y no hay nadie dentro. <risa> pues sí, pues sí, Ya seguiremos intentándolo. Pues nada, el domingo volvemos con la hora virtual, eh, estaremos yo, o sea, bueno, Julio, Gaby, yo, Oscar estará afuera, ya sabéis que lo comentó el martes, que se va a escuchar música clásica, que lo disfrute, ya volverá la semana que viene. Pero eso, que el programa seguro que es interesante porque, como siempre, han habido ahí múltiples noticias. Os contaremos lo que nos dijo el de Qualcomm cuando nos habló de la R2 y todo este tema. De momento no hay XR2 Gen2. Eh, no creo que lo haya, a menos que haya una sorpresa y no, no nos hayan dicho nada. Pero eso. Pues lo dicho, que muchas gracias, Rodiano Nos vemos el, el domingo. Gracias, Gaby. Hasta luego. Adiós.